OpenStreetMap Perú es el capítulo peruano de la comunidad global OpenStreetMap, que reúne a investigadores, profesionales, amateurs y curiosos de la georreferenciación, la geografía, la cartografía, para construir una base de datos eh, geográficos libre. Entonces, eh, tú marcas en el mapa el lugar hasta donde has llegado, que no es accesible, que en este caso es esta parte de aquí. Y aquí mismo también vemos que hay un tramo en el que no hay acceso para la vía siguiente. ¿no? Entonces, si tú vienes para este lado eh, en una silla de ruedas y llegas hasta acá, ya no tienes otra forma de acceder al, al otro lugar. Eh... Esta base de datos abierta en una situación de desastres o de prevención de desastres eh, es muy útil porque permite a las comunidades autogestionarse sus vías de evacuación, su ordenamiento territorial, identificar en, en su territorio cuáles son los elementos que pueden ser más peligrosos ¿no? ante una situación de emergencia. Por otro lado, incorporar en esta base el criterio de accesibilidad también atiende a que en situaciones de desastre las personas que utilizan sillas de ruedas o otro elemento diferente para su movilidad puedan tener sus propias rutas de evacuación en casos de emergencia. En el Perú lo hemos utilizado para atender situaciones de desastres a propósito del niño costero y también de unas heladas que hubieron en la parte alta de, de Lima, ¿no? en los Andes. Eh, lo que hicimos fue mapear diferentes comunidades que habían sido inundadas por las lluvias y agregar en estos territorios pues, las vías de acceso, los edificios, las viviendas para que los propios afectados puedan tener una base ¿no? de información con la cual eh, saber en qué lugares tenían que enfocar la atención de recuperación de, del desastre. En el caso de Yauyos, lo que hicimos fue mapear estas comunidades porque no existían en, en los mapas en línea que hay en Internet ahora mismo. ¿no? Entonces, un colectivo de, de personas que atienden estas emergencias voluntariamente quisieron llegar a estos lugares, pero no tenían un mapa que les indique pues, ¿no? por dónde estaban las vías de acceso. Lo que hicimos nosotros fue participar de esta misión humanitaria agregando justamente este tipo de información. OpenStreetMap es un proyecto, una comunidad abierta para todos los colectivos que pueden ser identificados como poblaciones vulnerables, puesto por ejemplo que eh, para algunos trabajos hemos contado directamente con organizaciones de campesinos y de campesinas como AMPE en Perú, con las que hemos construido un mapa de personas afectadas por el fenómeno del niño costero, ¿no? afectadas en su actividad económica que en este caso pues, es la agropecuaria. Al ser un mapa colaborativo, eh, una de las principales características de esta comunidad es que es un espacio abierto para la participación de ciudadanos y ciudadanas. Por ejemplo, los proyectos que tenemos para accesibilidad cuentan con la participación directa de colectivos que trabajan este, este tipo de temas. ¿no? En Perú, en Lima, hemos trabajado con la comunidad de Kipuyaxta y con ellas hemos hecho el mapeo del campus universitario de San Marcos, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, eh, para señalar en, en el mapa cuáles son eh, las vías dentro del campus que no son transitables en silla de ruedas. Entonces, eh, el principal elemento característico de OpenStreetMap es justamente la construcción permanente de esta gran comunidad de mapeadores y mapeadoras, cada uno y cada una con su especificidad, que enriquece esta base de datos. ¿no? En términos de la participación de las personas que utilizan sillas de ruedas, ellas pueden decirnos exactamente cuáles son los lugares dentro del territorio en los que ellas no pueden tener ese acceso a los bienes comunes que son por ejemplo las veredas y las, y las pistas ¿no? porque son estos lugares por donde eh, estas personas necesitan transitar eh, obviamente la calidad de la superficie de estas vías mejorará la independencia que puedan tener para trasladarse de un lugar a otro en esos términos, la participación de las comunidades de este tipo son fundamentales para OpenStreetMap y se propicia. En nuestra región, en América del Sur, eh, casi en todos los países existe una comunidad local de OpenStreetMap. Si cualquier colectivo plantea una necesidad concreta, desde la comunidad se les pueda dar soporte, ayuda en la introducción a, a este mundo, porque el afán siempre es que nuestra comunidad crezca. ¿no? En tanto eso, estamos seguros que entre todos y todas podemos mejorar este aspecto de la accesibilidad en esta gran base de datos. Y con esto garantizar que la información geográfica que se puede utilizar va a tener un criterio de inclusión para todas las personas que necesitan tener este tipo de información.